Si aún no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Se les otorga una insignia quienes envían en primer lugar el texto argumentativo de la semana 2. En esta ocasión, la obtuvo Rodrigo Montane. ¡Felicitaciones por su esfuerzo! La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 2 se otorgó a Claudia Fierro. ¡Muchas felicidades! 17 estudiantes participaron en la corrección del texto. América, Fabiola, Alma, Jordan y Rodrigo fueron quienes lo enviaron primero.